¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más de FIFA móvil Chicos, pues se fue ya la World Cup Y el día de hoy quiero compartirles las pocas recompensas Que logré obtener para mi equipo principal Así que vámonos rápido a Lo que es aquí al modo prestigio en la casilla 1 logré reclamar todas las recompensas Y en la recompensa de los 10 jugadores de oro eh, Tuve la suerte de que me tocara Este jugador, Maicon Pereira De un grl 81, un brasileño Del equipo Galatasaray Luego en el sobre del jugador elite eh, Tuve la fortuna que me tocara eh, Benetia, este jugador marroquín del equipo de la Juve En la casilla 2 igual Logré obtener todas las recompensas En la recompensa de los 25 jugadores eh, de oro De de 70 más, no tuve suerte me tocaron 24 de más de 70 y un solo jugador de GR78 en la casilla 3 también logré conseguir todas las recompensas me tocó suerte de obtener en la recompensa de los tres jugadores élite nada más que a Messi, Lionel Messi y los otros dos jugadores pues fueron este Smalling y jugador este Miranda en la casilla 4 también también tuve la fortuna de poder reclamar todas las recompensas así que pues ahí me fui por los 150 mil puntos de experiencia, los 500 refuerzos de habilidad y al jugador Mario Fernández la casilla 5 igual pude reclamar todas las recompensas y además de los 500 refuerzos de realidad y los 3 millones de monedas no me fue nada mal en, los, en la recompensa de los 10 jugadores élite. Como podrán ver tuve cartas buenas como la de Di María, Miranda nuevamente, De Bruyne y Griezmann Así que esos jugadores pues, van a servir mucho para completar los SBC de introducción de iconos y así obtener más monedas. La casilla número 6 eh, ya no pude obtener todas sus recompensas, ahí únicamente me esforcé para lograr conseguir ese jugador eh, Sugerson, ya que pues ocupaba un mediocampista eh, con gr 90, eh, porque les voy a traer más adelante eh, una subida de rango así que ocupaba de ese jugador para poder completar esa subida de rango. La casilla número 7 tampoco logró obtener todas sus recompensas, únicamente fui por los 300.000 puntos de experiencia y es que la verdad ese Lukaku no me llamó mucha la atención y pues ya para ir por el jugador maestro de gr 90 pues tampoco me iba a alcanzar el tiempo Así que pues decidí hasta ahí dejarle Decidí mejor aprovechar este, los pocos juegos que estaba haciendo para a completar la recompensa de la castilla número 8 Ya que me llamó mucho más la atención estos 2.000 refuerzos de habilidad Que me ayudaron bastante para mi equipo principal Así que voy por ellos, voy a reclamar estos 2.000 refuerzos de habilidad. Yo creo que muy fácilmente voy a eh, lograr conseguir subir uno o 2 este, refuerzos de habilidad Que me van a ayudar bastante en... Eh, Acercame más a una subida de GRL para mi equipo principal. Y pues aquí están ya. Se vienen los 2000 de responsabilidad. Ahí los tienen, ahí los podrán estar viendo. Son bastantes, así que pues decidí mejor aprovecharlos. Son bastantes, así que pues decidí mejor aprovecharlos. Eso fue todo lo que pude eh, lograr conseguir en el modo prestigio. Eh, ya no me fue posible eh, realizar más juegos o juntar más puntos de reconocimiento. Así que pues para mí fue todo ahí en el modo de prestigio. Ahora es momento de decirle adiós a mi selección eh, de México eh, Voy a entregarla eh, por esos 100 puntos de cambio Duele un poco la verdad este deshacerte de esas cartas Pero pues al final de cuentas eh, algo le tengo que hacer Porque pues, si no se lo voy a aprovechar Conseguí este Giovanni dos Santos este, en los juegos de, de los partidos destacados También logré conseguir este, este memochoa Ochoa eh, En los juegos de, de campaña lo mismo fue con el Chucky Lozano que fue la recompensa del nivel 5 el Ayun también, Reyes fue otro y tengo por acá creo que a este Ayala que no lo voy a dar ya que me lo voy a quedar porque lo voy a poner a la venta en el mercado a ver si logro sacarle algunos millones de monedas y eso fue todo, eso fue todo, este fue mi equipo así que vamos, vamos a entregarlo vamos a canjearlo por los 100 puntos de intercambio para lograr conseguir a un jugador especial de, de intercambio que también me va a ayudar mucho en mi plantilla principal así que, Venga, que se vengan esos 100 puntos de intercambio Y listo, ahí están 100 puntos de intercambio para canjearlos por un jugador especial de intercambio Antes de pasar este, a reclamar a este jugador de intercambio este, Quiero ver cuánto vale este jugador Ayala eh, Anda más o menos entre 1.800.000 a 1.900.000 monedas Así que como quiero aprovechar antes de que se acabe el evento este, Lo voy a poner barato, lo voy a poner este, entre 1.100.000 a 1.300.000 monedas Espero que se venda pronto para pues, así lograr este, conseguir esas monedas por mientras vamos este, a canjear a este jugador especial, me seguí por este David Luis, ya que creo que es el que más, me, más, más beneficio lo va a sacar en mi plantilla principal. Así que venga, entregamos esos 100 puntos de intercambio y se viene David Luis, un defensa central de un Gerald 92. Ahí está, vamos a darle aquí en continuar. Creo que lo voy a canjear este, o lo voy a cambiar más bien por este Ferdinand. Vamos a compararlo a ver cómo anda ahí. Tiene menos ritmo, eh, pero tiene más agilidad. Tiene más físico y tiene un poco menos de, de defensa, pero pues también hay que considerar que son dos puntos más de GRL que tiene Ferdinand. Cuenta con más marcación David Luis, este tiene, es más agresivo. Baja un poco ahí en entradas y en concentración, al igual que también en reacción, pero igual es que pues también seguir considerando que tiene dos puntos de GRL menos. Tiene más control de balón, es mejor en cabezazos, tiene una potencia de tiro mejor, así que pues yo creo que sí lo va a cambiar la verdad. Y la principal razón de cambiarlo es porque este Ferdinand eh, tiene el refuerzo de habilidad de entradas. Y nada más lo estoy usando en él. Y como podrán ver por acá, en el refuerzo de agresión, pues tengo ya eh, a Spelicueta y a Maldini. Y si pongo a David villa ya, ya tendría a mis tres defensas centrales con el mismo refuerzo de habilidad. Y eso sirve mucho porque ya dejaría de estarle aumentando al otro refuerzo de habilidad que es el de marcaje. Y con ello pues ahorro monedas. Y pues aquí no le sirve estar ahorrando monedas no? y más en este juego. Así que... Voy a planear bien mi estrategia para ver de qué manera logro sacarle más provecho a esto. Y ya más adelante se los, tra se los estaré trayendo en un video. Bueno, pues se logró vender este Uguayala. Le logré sacar 1.280.000 monedas, así que pues no estuvo nada mal. Obvio que este video lo estoy grabando ya que concluyó totalmente la FIFA World Cup. Así que ahora les voy a traer la recompensa que logré obtener por haber avanzado en el, la, en el nivel World, perdón. Como podrán ver por acá, yo únicamente logré llegar hasta el nivel 70. Así que mi recompensa por haber llegado hasta ese nivel fue este jugador Griezmann de GR84. Creo que todos recibimos este, un Griezmann. Así que mi recompensa por haber llegado hasta ese nivel fue este jugador Griezmann de GR84. Lo único distinto en él es el GRL y va de acuerdo hasta dónde logramos avanzar en la en el nivel World, perdón. La verdad es que la carta se me hace de lo más espectacular y el kit de equipación que recibimos también se me hace demasiado brutal. Me me encantó esos colores en la camiseta. Trae estampado lo que es este el mapa del mundo y la verdad se me hace brutal, brutalísima la verdad. Y la verdad pues no he tan mal una recompensa La verdad este eh, Creo que de haberle metido más ganas Hubiera podido lograr este conseguir este Hasta este Griezmann de GRL88 Que la carta se me hace espectacular la verdad Me encanta más que la carta eh, en color plata La verdad que este color dorado se me hace de lo más genial este, está brutal la verdad sí sí me gustaría haberla obtenido Y desde luego que uh, habría hecho lo necesario Para ponerla en mi equipo titular Pero bueno no se me dio Bueno chicos y ahora voy a pasar este al segundo Tema en este video Y es que desde ayer empezó a salir eh, esas imágenes Ahí por las redes sociales Y en la comunidad de FIFA móvil Y es que en el filtro de búsqueda de programa eh, Salió un nuevo logo Un nuevo logo que como podrán ver dice Búsqueda del tesoro eh, Quiero traer esa información porque ya es información Que ya más o menos ya indagué ya, ya investigué Así que no les voy a estar echando mentiras Ni les voy a estar este, con rollos de, de, de, de, de clickbait O de que vengan a ver aquí nomás Para, para, para encontrarse con puras mentiras, ¿no? Eh, la verdad es que ya investigué y esto eh, muy probablemente lo van a ver en, en otros videos o en otros canales de YouTube como que ya se va a acabar FIFA móvil que se este viene el reset vamos a perder todos nuestros jugadores qué sé yo hay, la verdad que hay unos canales de los cuales no voy a hablar pero sí sí considero yo la verdad que le hacen un daño a la comunidad de este juego porque no investigan no indagan y simplemente sacan cantidad de videos a lo bruto por tal de ganar más seguidores y pues eso a final de cuentas es válido no digo pues cada quien hace lo que quiere en su canal pero sí siento yo que ciertos videos de ciertos youtubers este sí dañan un poco más a la, a la comunidad y más porque pues tienen pues tienen más seguidores pues y más personas este están al pendiente de esos canales y pues desde luego que se creen malamente este alguna información que dan estos estas personas pero bueno yo les voy a hablar lo que yo investigué no es nada de reset todavía estamos en agosto el reset pasado fue a finales de octubre a principios de noviembre así que pues todavía faltan demasiados meses y no es algo que yo esté inventando eh, por acá les voy a dejar una captura donde yo etiqueto a Wolby por quien no sepa este Wolby es un este un game changer eh, de habla hispana eh, ¿Qué es eso de game changer eh, pues quiere decir que es una persona que está vinculada con los de FIFA móvil es una de las personas, bueno, es un youtuber más bien, donde los desarrolladores de FIFA Móvil les dan información, información que puede ser este, dada a conocer mucho antes que salga en, las, en sus redes sociales, pues para que él se los explique y él se los traiga a sus seguidores, porque al final de cuentas no deja ser este, un, un influencer para la comunidad de habla hispana, así que pues a él le dan cierta información este, que no, no lo dan a conocer a todos, y yo por acá le le comentaba, ojalá que sea evento, ¿no? entonces a lo que él responde, claro que sí entonces si él está respondiendo claro que sí pues quiere decir que sí va a ser un evento no va a ser un programa de sobres como fue lo de Golden Raiders que también cuando salió este logo de Golden Raiders igual, varios youtubers varios canales de la comunidad de FIFA móvil diciendo que tenía un evento que se iban a sacar esto, que los de balones de oro que no sé qué y pues nada, simplemente fue un programa de sobres de hecho, se me hizo muy muy poco curioso porque yo hace unos días eh, había compartido esta imagen o este meme ahí en el, en el grupo de, de facebook que tengo en donde los que jugamos la pretemporada por pues, realmente hicimos un esfuerzo para lograr conseguir unas, unas piezas de, del mapa en donde supuestamente para la temporada siguiente eh, íbamos a recibir recompensas y pues la verdad es que no, no no nos habían sacado ningún evento donde te pudieran hacer uso de esas recompensas Así que espero que en este evento ya se vengan este, la posibilidad de, de hacer uso de esas este, piezas que logramos conseguir Y podamos recibir buenas recompensas, ¿no? Bueno chicos, pues hasta aquí el video eh, Espero que les haya gustado Si así fue, por favor, suscríbanse al canal Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que sigan recibiendo más videos como este Y por favor, no olviden dejar su like Nos vemos en el próximo video Adiós